Hola, buenos días. La cruenta invasión de Rusia a Ucrania, con más de un millón de desplazados hasta ahora, golpea también al Ecuador, que tenía cientos de estudiantes en ese país, y también por las fuertes relaciones económicas con Ucrania y Rusia. Hoy está cambiando. Buena parte de los estudiantes han sido repatriados por la Cancillería y las exportaciones que están en riesgo aún no encuentran una solución. Pero la política nacional prosigue con toda su realidad. ¿Cuánto afecta al Ecuador lo que está sucediendo en Ucrania? ¿Es posible sustraerse de los hechos que sacuden al mundo? Y de otra parte, ¿habla relevo en la Asamblea? Estas y otras interrogantes serán absueltas hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces de Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco la presencia de tres reconocidos analistas ecuatorianos, el doctor Ramiro Rivera, abogado, político y articulista, el licenciado en Ciencias Políticas, Osvaldo Moreno, consultor y Pedro Donoso, director gerente de ICARE Inteligencia Comunicacional. Comencemos. ¿Cómo ha afectado la política nacional la invasión de Rusia a Ucrania? Las terribles imágenes, los refugiados y la repatriación de los estudiantes ecuatorianos. Bienvenido, doctor Ramiro Rivera. Buenos días. Sí, muy buenos días. Un saludo a Osvaldo, a, a Pedro y a todos quienes nos escuchan. Con enorme preocupación, Talía. Con enorme tristeza porque se suponía que la humanidad debía caminar hacia un mundo multipolar en el que se respeten las, las diferencias, eh, las etnias, los regímenes políticos, etcétera. Pero vemos que estas tensiones que han vivido los últimos años de Europa, eh, la organización de tratado del Atlántico Norte OTAN con Rusia, eh, los temores de Rusia, eh, el sistema autoritario del presidente Putin, los intereses de recuperar parte de lo que fue antes su historia, ha provocado esta, este ataque eh, irracional, esta guerra sin sentido que a todos los seres humanos nos duele. A nosotros nos ha preocupado, obviamente, la situación de los estudiantes ecuatorianos. Eh, he visto un buen trabajo del canciller Olquín. El viernes ya llegó un grupo. Se ha dicho que habrá un segundo vuelo humanitario, quizá un tercero. Hay otros jóvenes que toman la decisión de, de seguir en Europa en el ejercicio libre de sus sueños, ¿no es cierto?, y también esto tiene una enorme preocupación e impacto en el Ecuador. Al fin y al cabo, nosotros exportamos banano, flores, productos del mar, importamos fertilizantes. Solamente le cuento un hecho anecdótico. Eh, nosotros como empresa El Comercio estábamos importando papel de Rusia y habíamos pagado casi la totalidad y al parecer el embarque puede complicarse. Imagínese usted, ¿quién podría imaginar que tanto de Rusia como de Ucrania se importa eh, papel periódico? En todo caso, esto nos preocupa enormemente, eh, quizá esto no tenga una mayor escalada de violencia, el ejército invasor de Putin ha sido tan irracional que eh, atacaron hasta una central nuclear que por advertencia de los científicos dicen que de explotar esa central las consecuencias serían diez veces peores que la de Chernobyl. Imagínese usted, somos un mundo globalizado y este tipo de hechos afecta la convivencia universal, afecta la independencia de las naciones y afecta la paz, la paz mundial. Yo estaba leyendo y con esto termino eh, releyendo partes de un libro de este famoso eh, filósofo alemán Hegel, que eh, escribió eh, el famoso libro sobre filosofía de la historia, y en filosofía de la historia Hegel, Hegel llega a decir que la historia, a juicio de él, esto en 1830, no era sino, ha sido, dice siempre, un inmenso matadero, recordando las guerras de expansión, de invasiones y los confrontamientos entre los imperios en la historia de la humanidad. Muchas gracias, doctor Ramiro Rivera. Cuánta razón tiene Hegel, ¿verdad? Eh, Osvaldo, ¿qué comprensión de la guerra hay, hay en el país? ¿Cómo está viviendo esta invasión de Rusia a Ucrania el pueblo ecuatoriano? Bienvenido, Osvaldo Moreno, buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y que están conectadas. Un saludo a los, a los Un gusto poder compartir esta tribuna, esta esfera. Eh, a ver, yo, yo creo que la situación es bastante curiosa eh, desde el punto de vista de, de analizarlo solo desde la coyuntura. Este es un problema que, que no empezó la semana pasada o ayer, donde hay varios actores involucrados, no, no, no solo los rusos y los ucranianos, hay, hay algunos jugadores más en esta en esta escena, y adicional a eso, una posición eh, más que la ecuatoriana, pensaría yo, de América Latina, que si usted analiza un poco la historia, es, es un poco consecuencia de algunos eh, efectos y causas de la historia. Primero, en el caso nuestro, eh, estamos hablando que las exportaciones no solo a Rusia, esto es importante, al Cáucaso, a Bielorrusia, Rusia y Ucrania, más o menos son un promedio de 1.200 millones de dólares al año. ...y es, son exportaciones no petroleras... ...y en un país, en una economía mojito... ...como la nuestra, tan pequeña... ...es un monto bastante considerable... ...mucho más tomando en cuenta que no es petrolero... ...porque las exportaciones a, a... ...justamente a estos tres países... ...a Bielorrusia, Ucrania y Rusia... ...que están netamente involucrados... ...la venta de flores, de banano principalmente... ...y de camarón... ...tiene una afectación económica sin duda... ...y en ese sentido me pareció que el lazo fue bastante prudente... ...cuando le preguntaron sobre ese tema... Eh, ...a nivel de América Latina primero, bueno, he leído cada cosa sí. bueno, más que las redes sociales en foros serios que eso sí me preocupa más que las redes eh, el análisis que estás haciendo, por ejemplo con la postura de Brasil eh, el tema de Brasil va más allá de quién está gobernando Brasil tiene una de sus eh, matices o, o ejes de su política exterior ha sido ser parte del Consejo Social de de Naciones Unidas, un, una promesa incumplida de parte de los americanos después de la guerra mundial y siempre, así como nuestra política exterior se basaba en el Amazonas la panameña en el Canal la Argentina en Malvinas, la, la política exterior brasilera siempre ha apuntado a ser parte del Consejo de Seguridad como miembro permanente. Entonces, esta posición de Brasil, esta posición de México, esta posición de Argentina, las tres potencias latinoamericanas de neutralidad, de no aplicar sanciones a Rusia, no, no aplicar perdón sanciones a Rusia nos plantea un poco el mundo bipolar. Le podría sumar inclusive los que están alineados a Venezuela, que nos guste o no es la potencia petrolera del continente. Y la posición de América Latina en ese sentido me parece bastante lejana un poco al, al tema de la OTAN, salvo bueno Colombia, que tiene una relación bastante cercana con ellos hace mucho tiempo atrás. En el caso nuestro, eh, me parece a mí que todavía es un tema distante, eh, pero sin embargo los grandes problemas con, con, con estos, estos eventos, y usted me interrumpe con toda confianza cuando concluya mi tiempo de intervención, eh, el problema es que son muy parecidos a los procesos sociales eh, uno sabe cómo empieza, pero jamás cómo termina, y en ese sentido yo creo que no es un análisis que hay que hacerlo del conflicto desde el punto de vista ideológico o coyuntural, sino es un tema que yo creo que es más civilizatorio, es un tema, no es capitalismo como es un tema oriente versus occidente eh, hay un libro bastante interesante que salió en los 90, que que escribió Samuel Huntington, que se llama El Choque de las Civilizaciones. Él prácticamente pasaba un, una, un conflicto poco ideológico que era entre civilizaciones, pero lo planteaba más como un hecho islán-cristianismo, pero creo que en parte es lo que hoy estamos viviendo. Así que bueno, esperemos que esto no escale, es muy difícil de, de preverlo, pero es una escena donde la OTAN está probando sus armas con el ejército ucraniano. Eh, eh, los rusos están probando a sus tropas que prácticamente desde Afganistán, que se han derrotado, no han tenido una mayor intervención, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial. Y un pueblo como el ucraniano, que tiene también una tradición guerrera muy amplia, eh, tomemos en cuenta que, bueno, salvo Hollywood, que nos hace pensar que la guerra la ganaron el día de... Eh, el Frente Oriental fue fundamental en, en la Segunda Guerra Mundial. Y, y el triunfo de Stalingrado, que es lo que creo yo que que definió la Segunda Guerra Mundial el fracaso de los nazis, Ucrania fue factor fundamental. Entonces es un tema bastante interesante donde hay muchos más jugadores de los que creemos que la prensa occidental nos hace ver. Gracias, Osvaldo. Una sola precisión. Creo que la OTAN, como eh, Bielorrusia, como Ucrania, no es miembro de la Unión Europea ni tampoco de la OTAN. La OTAN no ha intervenido militarmente, no tiene armas de allá, a no ser la decisión de la Unión Europea del fin de semana de dar una asistencia, no utilizando un fondo que es para la paz Esa precisión nada más, pero vamos a seguir conversando y me parece muy interesante el enfoque que tanto Ramiro cuanto Osvaldo han dado Pedro, en esta misma línea, ¿qué piensa el ciudadano ecuatoriano que tiene sus propios desafíos, sus propias angustias? esta guerra no se nos ha acercado por la presencia de los ecuatorianos en Ucrania que han debido padecer realmente una odisea estando en una guerra, tener que salir eh, como puede mucha gente inclusive a pie llegando a las fronteras más eh, próximas que tienen eh, en relación sobre todo con la Unión Europea y no están como Bielorrusia juntos en esta, en esta guerra, juntos a Rusia ¿Cómo, ¿Cómo percibe usted que el ecuatoriano está mirando esta guerra? Porque una cosa es que a uno le digan una guerra en Afganistán que nos puede doler pero está distante, una guerra en el Oriente Medio, y por esto está aquí. Está tan cercano que muchos ecuatorianos han estado allá y muchos ya incluso regresaron este viernes. Bienvenido, Pedro Donoso. Buenos días. Gracias, Talía. Buenos días. Ramiro Osvaldo, un, un saludo. Eh... Me gusta mucho y me siento honrado de participar con ustedes en el panel. Creo que, digamos, eh, eh, yo no tengo los conocimientos, no soy experto geopolítico, entonces eh, yo quizás voy a enfocarme en dos temas que me han llamado mucho la atención. El conflicto, ¿no es cierto? Lo primero que lo que usted dice, Talía, ¿no es cierto? La cercanía de este conflicto me parece que eh, está dada, la cercanía del pueblo ecuatoriano está dado a la domesticación del, del problema, ¿no? Es decir, a hacer local el problema y eso tiene que ver con la situación de los estudiantes. Eh, y en estos quiero hacer, digamos, una reflexión quizás un poco más macro, que es el gobierno de Lazo se ha caracterizado, ¿cierto?, en mi criterio, por administrar bien las crisis que son las más complicadas y quizás administrar pésimo las crisis que son menos complicadas en ese sentido, ¿no? Y quiero aquí hacer dos reflexiones El tema de las vacunas. Creo que era una crisis bastante compleja que lo supo manejar bien, quizás no lo explotó profundamente, pero en el tema de los estudiantes, eh, creo que la Cancillería, digamos, ha manejado la crisis, específicamente en manejar la crisis, es decir, un hecho político, ¿no es cierto?, que involucra más allá de solo comunicación, involucra el tener, eh, digamos, una claridad en, en el manejo político de las cosas, administrar bien las tensiones diplomáticas, etcétera. Yo creo que ha sido, digamos, eh, sobresaliente el trabajo, el trabajo del canciller Holguín en ese sentido y estoy haciendo, digamos, lo estoy intentando hacer un análisis absolutamente técnico ¿no? creo que, eh, digamos eh, el, el gobierno ha logrado finalmente eh, demostrar que está presente, lo, cosa que no ha hecho en otros ámbitos, ¿no es cierto? Ha logrado evidenciar que hay Estado finalmente y que el Estado puede, digamos, eficientemente resolver un problema. Esa es como la primera parte, ¿no? Y la segunda parte que a mí más me llama la atención y que tiene que ver quizás con mi experticia es el tratamiento mediático político que se ha dado la guerra y que, y que es sobre todo se ha dado, digamos, al problema de eh, la migración y el Washington Post eh, hizo una publicación recientemente de cómo ha sido el tratamiento mediático a nivel global de la guerra, ¿no es cierto? Y eh, ha señalado finalmente un fenómeno muy interesante que es el tratamiento mediático y político tiene también temas de lo que lo que, lo que que se conoce, lo que, lo, lo que le ha tildado como un racismo casual. El Washington Post hace un análisis de cómo los medios de comunicación han tratado, por ejemplo, al tema migratorio y, por ejemplo, citan a un político francés que dijo que los refugiados ucranianos representaban una inmigración de calidad. El primer ministro búlgaro dijo que los refugiados ucranianos son inteligentes y están educados. Esta no es una ola de refugiados a la que estamos acostumbrados con personas de las que no estábamos seguros de su identidad, con pasados inciertos que podrían haber sido incluso terroristas. Es muy interesante este fenómeno finalmente y creo que hay que analizarlo profundamente porque es el tratamiento mediático de un fenómeno distinto, ¿no es cierto?, en donde quizás Occidente ha estado acostumbrado a que las guerras se den en estos quizás lúgubres, entre comillas, lugares Afganistán, Irán, etcétera, y no tan cercano, ¿no? Pero sobre todo el tratamiento mediático y político es algo que a mí me llama mucho la atención, quizás por mi experticia, pero creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias, Pedro Donoso. No muy bien, muy acertado y además y muy interesante porque... Eh, es tan complejo todas las aristas que se derivan de un conflicto donde hay muertos, donde ya se calcula que hay mucho más de dos mil civiles eh, que han sido prácticamente asesinados, no? porque si vienen unas bombas, inclusive usando bombas que están proscritas como las bombas de racimo, tengo entendido. Eh, para cerrar este primer bloque... Ramiro, sí me gustaría ya un poquito más meternos en el tema nuestro, aun cuando ustedes ya han hablado del tema del Ecuador. Todo lo que pasaba en torno a la repatriación, que ha sido casi ocho días incesantes, con 24 horas trabajando en la Cancillería, localizando a los estudiantes, cada cual con su complejidad para ver a qué frontera se van, después juntarles y traerles. ¿Cómo ha sido eso? Me gustaría una valoración de su parte. Un tema muy complejo, eh, Talía y quizá el tratamiento deberíamos hacerlo al margen de, de la coyuntura o de la lógica de la política doméstica del favor o en contra. Eh, primero, me, me parece que... Eh, a pesar de que en algún momento la, El gobierno americano Dijo ya cuando se acercaba La invasión porque Biden dijo Putin ha tomado esta decisión Salgan todos, las, todos los Familiares de los diplomáticos Igual lo hizo el reino De España, igual lo hicieron Los la, los países de, de, de Europa Me parece que ahí hubo Una limitación en cuanto a nuestra Visión. Segundo elemento ¿Cómo hace usted en un país, eh, concretamente en Polonia, donde Ecuador había decidido no tener una embajada? Porque a veces la representación diplomática también se cuantifica en costos. Me parece que una cosa tan compleja gracias a, al acercamiento de las redes sociales, de la visibilización, y creo que aquí eh, Juan Carlos Orquín, como, como canciller ha hecho un, un gran esfuerzo y, y ya, lo, ya lo ha dicho Pedro, en temas complicados son eh, muy eficientes la vacunación y en esto ha hecho un gran esfuerzo para, para rescatar a fin de que los nuestros jóvenes ecuatorianos no queden atrapados en un conflicto que les es ajeno y, y y que es doloroso para toda la humanidad. Ay, Yo esperaría ay, que en otro vuelo vengan más y este problema pueda subsanarse, al margen de, de las discrepancias políticas de quienes quieren cosechar unos o atacar a otros, que me parece repugnante. Sí, sobre todo cuando la vida de los compatriotas y bueno y cualquier ciudadano del mundo debe ser este momento compatriota porque la patria es del mundo este momento por las sensibilidades Astres. inclusive que tenemos. Aquí vamos a hacer una pausa, agradezco a la audiencia y les invito a que envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @taliafloresf, y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros, estamos dialogando con tres reconocidos analistas ecuatorianos, el politólogo, el analista Osvaldo Moreno, Pedro Donoso, director gerente de Incare, Inteligencia Comunicacional, y el doctor Ramiro Rivera, abogado político y articulista. Eh, Osvaldo, hablemos ya un poco más de lo que también otra afectación eh, increíble, insólita, inesperada, es el precio del petróleo altísimo. Nos afecta de buena manera en una cuestión, pero el Ecuador como tiene también que comprar los derivados del petróleo y mucha gente que tanquea sus autos con gasolina súper también va a hacerse afectada, eso, ¿Qué percepción le da la gente o cómo vamos a vivir eso? Y añadido a eso, que vamos a dejar de exportar prácticamente o por lo menos tener problemas, según el ministro Julio José Prado, algo así como mil cien como millones de dólares. Porque eso sería el valor de la exportación de banano, camarones, flores, pescado y algo más. ¿Qué, ¿Qué implicación va a tener eso ya en la economía doméstica y sobre todo en la conducta, en el ánimo de la gente en los próximos meses? Bueno, solo, solo una puntualización. Eh, la OTAN tiene participación directa e indirecta. Indirecta en el sentido que es uno de los argumentos que esgrimen eh, los rusos, en este caso, por su expansión. Y segundo, su participación directa por la dotación abierta de armamento. Eh, digamos, están... Eh, los ucranianos probando un arma nueva que se llama el Javelin, que es una bazooka antitanque, tomemos en cuenta que los rusos tienen el más grande blindaje del mundo en materia de tanques, y los turcos, otro miembro de la OTAN, están dotando de unos drones que son antitanques también. La OTAN tiene una participación y está abiertamente dotando armas, aviones, eh, no, no es tan espectador, digamos. ¿no? Al margen de eso, el tema de Ecuador es muy grave, y esto ya sería con un economista, no conmigo. No tengo el porcentaje, pero por ejemplo, eh, mil millones de dólares en una economía como le planteaba, como la nuestra... ...es un porcentaje bastante alto... ...no sé qué porcentaje del PIB privado representa... ...pero yo creo que es más del 1%... ...lo cual es sumamente grave... ...otro tema que creo que es sumamente interesante... ...y que, y que hay que entender también... ...es que no sabemos hasta dónde puede escalar... ...este conflicto... ...y por decirle un ejemplo... ...si día la Cancillería por la gestión de, del Canciller... vivimos en un país donde nos asombramos... ...o aplaudimos cuando alguien cumple... ...si debe gastar hasta la política... ...cuando los funcionarios cumplen sus obligaciones... ...el, el Canciller hoy en este momento... Tiene que sacar a la gente que está en Ucrania. No sabemos si esto vaya a escalar y mañana hay que sacarlos de Polonia y quién sabe si mañana habrá que sacarlos hasta de Portugal, porque es prácticamente la Europa Occidental la que está, digamos, en una situación bastante complicada en la cual finalmente no tenemos una claridad si esto va a escalar o si esto va a concluir. Otro tema que creo que también es sumamente interesante y que hay que tenerlo claro es un poco cuál va a ser finalmente la posición que tome Latinoamérica en este inicio, como le había planteado, de neutralidad. México no ha levantado sanciones, como Brasil tampoco, Argentina tampoco. Venezuela está aliada con, con Rusia en este momento. En caso de que escale el conflicto, ¿cuáles serían las consecuencias? Y en el ámbito económico, obviamente, bueno, hay muchas gasolineras, digamos, que ya no están vendiendo súper básicamente por la demanda muy baja. Pero hay otros factores como esto. Solo el ejemplo de, de la importación de periódicos que escuchamos hace un momento, uh -huh. que sin duda alguno va a generar un nuevo orden mundial y vamos a vivir en otro mundo. Osvaldo, me quedo con usted mismo porque es, es tan al fino para analizar la, los conceptos desde la gente, más bien dicho el sentir de la gente. ¿Cómo ha percibido usted, porque como que la política, pese a que está este momento tensa, sobre todo en la Asamblea, que vamos a analizar en los siguientes bloques, eh, la ciudadanía es, está viviendo esto. ¿Cuál cree que es el ánimo de la gente, de los ecuatorianos en este momento, eh, en el ambiente que estamos viviendo, donde el porcentaje inclusive de información es lo que pasa en Ucrania? Mire, yo creo que los, los gobiernos generalmente tienen problemas de, de, digamos, de comunicación. Esto no es un tema que hayamos inventado. Fíjese usted, el presidente de la República dio una extensa entrevista en otro medio de comunicación. Y hubo dos temas súper interesantes que, que yo no, no sentí o no vi que los comunicara como es debido. Y, y le voy a poner dos temas puntuales. Lazo, en la última entrevista que dio extensa con un periodista del Ecuador, sí, con hablaba miedo, de una inversión que... Exactamente. Hablaba de una inversión de 700 millones de dólares para la reconstrucción de la red pública, digamos, de educación. Las escuelas públicas están saqueadas, destruidas en algunos lados bajo el agua. Hay que reconstruirla por lo que sucedió en la pandemia. Y eso yo creo que es un tema trascendente. Y le digo, por ejemplo, en, en investigación cualitativa, la cual tengo permanentemente alcance porque consumimos mucha para nuestros temas profesionales, uno de los temas que más angustia a los padres de familia, sobre todo en el interior, es el tema de la educación de sus hijos. Entonces, por ejemplo, una noticia de esa magnitud, una hora de esa de esa potencia, finalmente usted va, ve a los políticos hablando del CPC, de quién se reparte el control, quién lo pone, quién lo saca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, al menos en lo que puedo ver en los estudios de opinión cual y cuanti eh, que tengo al alcance o que adquirimos, eh, yo veo que los políticos continúan en una digamos en una dinámica totalmente política, se hablan a sí mismos y a sus contendores y no están comunicándole a la gente cómo le están sirviendo. Les ponía un ejemplo el tema de la el tema, digamos, de la vacunación, que bueno, que eso indiscutiblemente le Ecuador rompió tres días el récord mundial en materia de vacunación, pasará a la historia como ese tema, el tema de la reconstrucción, que son temas que el gobierno no comunica, básicamente porque hay una desconexión, digamos, con, con los ciudadanos, ¿no? Eh, el Doctor Donoso hablaba hace un momento del tema de las crisis grandes, las crisis pequeñas, en el caso, por ejemplo, el canciller, eh, si bien es cierto, ha hecho una una labor que creo que es totalmente digna de resaltar, pero sin embargo lo ves en redes sociales respondiéndole a cualquier hijo de vecino o troll que, que, que lo increpa, ¿Me, ¿me explico? Entonces son cosas que yo creo que de alguna forma eh, no están, digamos, canalizadas de forma debida de talmente que los funcionarios comunican a los ciudadanos de una forma más ágil y se sientan representados y servidos. Muy buen apunte sobre todo esto, en verdad, porque la política reducida al intercambio de opiniones o de criterios desde esas trincheras del odio en que se ha, en el que ha devenido Twitter es un poco dramático. Pedro, me gustaría continuar con ese fin análisis que hizo usted hace un momento al hablar de, realmente de los temas difíciles que el gobierno gestiona de buena manera. Con miras a eso, este momento el país en qué situación está políticamente y qué es, cuáles son los temas que en este momento más sensibilidad despiertan en los ciudadanos y si el gobierno está acoplándose muy bien a, a solucionar en el caso de nuestros estudiantes que tenía la obligación como Estado de hacer su trabajo y lo ha hecho muy bien. Pero en los otros temas, por ejemplo, cuando la economía empiece otra vez a tener problemas en el país porque por más que el, el presupuesto de alguna manera se esté equilibrando de cierta forma no por los créditos, ¿Cómo, cómo, va, ¿cómo percibe puede salir bien el gobierno o sobre todo en qué momento está el gobierno ahorita con una crisis mundial de por medio? Quiero ser reduccionista, pero usualmente cuando eh, digamos eh, yo proceso o procesamos con mi equipo de trabajo estudios cuantitativos y cualitativos, sobre todo cuantitativos, a mí el, el, el indicador que más me llama la atención y que para mí digamos es un, cor, un cortaguas importantísimo el estado de ánimo siempre para mí el estado de ánimo finalmente te marca el ritmo de cómo está la dinámica social, ¿no? Y mucho tiene que ver con la percepción, etcétera, pero es un indicador al cual tú puedes consultar y tú puedes de una u otra manera tener un cierto tipo de proyección. Aquí quiero hacer, digamos, eh, citar el estudio de perfiles y opinión último de enero, ¿no es cierto?, al cual eh, eh, tuvimos acceso, en donde dice tres cifras que a mí me parece que son fundamentales y que nos ayudan a entender en qué estado finalmente está eh, la percepción del ecuatoriano promedio, del ecuatoriano, digamos, cotidiano. ¿no es cierto?, 8 de cada 10 responden que el Ecuador va por mal camino. Yo creo que es un indicador fundamental, ¿no es cierto?, sobre todo porque si hacemos un, un, una, un análisis eh, de, para atrás, ¿no es cierto?, de lo que fue el 2021, en abril, de acuerdo a ese datos, 9 de cada 10 respondían que el Ecuador está viviendo un mal momento. Es decir, 9 de cada 10 ecuatorianos eran pesimistas del presente. Y Lazo llegó, digamos, el 24 de mayo y para agosto, ese 9 de cada 10 se había reducido a 4 de cada 10. Es decir, una inyección de optimismo muy interesante. Sin embargo, octubre, noviembre y diciembre, con los destacidos sociales, crisis carcelaria, etc., eh, empezó increciendo, digamos, el sentido de pesimismo hasta ubicarse en lo que podemos ver ahora 8 de cada 10. Sin embargo, hay dos datos también supremamente interesantes. 3 de cada 10 personas... Consultadas por perfiles de opinión, responden que el Ecuador está viviendo el peor momento de su historia, Tres de cada diez Y cinco de cada diez afirman que no están viviendo un buen momento o que el país no está viviendo un buen momento. Ese para mí, digamos, es el tema fundamental en que el gobierno debería trabajar, ¿no es cierto?, la inyección de optimismo que tampoco es un optimismo bobo, ¿no? Es decir, tiene de una u otra manera que atender la situación principal finalmente de eh, la ciudadanía y las mismas encuestas te establecen, ¿no es cierto? Una lista, ¿verdad? Un checklist de cuáles son las temáticas más importantes. Y yo creo que tiene mucho que ver con los indicadores sociales que estamos viviendo, ¿no es cierto? 150.000 niños fuera del de sistema educativo, es 8% de los niños que están fuera del sistema educativo, 32% de pobreza, 4.4% de desempleo, leí en, en, en, un, en un periódico guayaquileño que la tasa de desempleo a enero había llegado ya y había superado los cinco puntos, ¿no es cierto? 8.4% pobreza extrema. Tres, eh, digamos, eh, ciudadanos de la zona 8, Guayaquil, San Borondón y Daule, mueren al día por muertes violentas. Es decir... Creo que esos son los indicadores que provocan, ¿no es cierto?, una profundidad en el pesimismo. Y por qué es importante ese indicador, porque el pesimismo te marca, ¿no es cierto?, eh, un margen de maniobra que puede tener el poder político para aplicar, digamos, distintas decisiones. Mientras más pesimista está la, la sociedad, menos margen de maniobra puede tener el gobierno para tomar decisiones. Yo creo que esas son como puntualizaciones de cómo está ahorita la situación eh, del Ecuador. Muy bien, muchas gracias Pedro. Ramiro, demos de continuidad a, esto, a este análisis que han hecho tanto Osvaldo, cuanto Pedro, pero sobre todo remarcando en esto del estado de ánimo del Ecuador, porque lo que pasa es que, pienso yo, sin tener el conocimiento ni la investigación que ustedes tienen permanentemente, resultaría que lo que viene ahorita del exterior simplemente remarca esa ausencia de optimismo y esa falta de visión positiva de futuro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se gestiona un país? ¿Cómo se administra un país? ¿Qué es lo que está haciendo? Y me gustaría de aquí una valoración de lo que está haciendo el presidente Lazo en estos momentos que el problema mayor está desde fuera eh, rondando el mundo entero. Bueno, la, la coyuntura es complicada, ¿no es cierto? Hemos dicho que a pesar de que el conflicto armado esté a miles de miles de kilómetros, nos afecta nos afecta por los jóvenes que estaban atrapados y unos quieren regresar y otros quedarse ahí porque no ven con optimismo el futuro acá, nos afecta porque bajarán los ingresos por lo que dejamos de exportar, nos nos afecta por porque a pesar de que aparentemente tendremos más dinero por el precio del petróleo, tendrá que pagarse más por los subsidios a, a la gasolina extra, a, a los derivados eh, y, y, y todo ese sinnúmero de problemas. A lo que se agrega la conflictividad interna, o sea, no solamente el hecho de que la gente ve con enorme preocupación el tema de la violencia, el tema de la falta de trabajo, eh, muchos creen que el problema de la violencia es atribuible a un mal manejo del gobierno y pocos advierten que el Ecuador pasó más de una década de un régimen que cohabitó con, con la violencia transnacional y con el narcotráfico que ese es una guerra que, que, que es de todo el país y que el país no podrá salir adelante si no cuenta con el apoyo creo que le perdimos a, a, a Ramiro aprovecho para pedirle a Osvaldo que haga una puntualización, sobre todo siguiendo estas líneas. El Ecuador sigue con los problemas de violencia, Ahí están los noticieros que todavía dan cuenta de realmente una ola imparable de, de, de crímenes que hay, sobre todo en la zona 8, pero también se ha desplazado o ya se está visibilizando de otros lugares. Esto en, la, en el sentido emocional de la gente, ¿cómo Mi va? Está, ¿Estamos a lo mejor pensando que así mismo vamos a seguir? ¿O qué se está haciendo en torno a eso? ¿Cuál, es que, cuál cree que es la percepción de la gente en torno a, a la violencia? Osvaldo, por favor. A ver, eh, hay un punto súper interesante lo que planteaba el doctor Donoso en función de los estudios de opinión pública ¿no? eh, estas cifras de, de pesimismo en el gobierno Moreno llegaron a, quizás a, a, a cifras más bajas desde la crisis del 99 obviamente cuando hay un cambio de gobierno hay una expectativa nueva hay una nueva escoba y hay más esperanza a mí lo que me llama la atención profundamente es el hecho de cómo esos indicadores de esperanza que se elevaron a la salida de Moreno eh, en el gobierno Lazo se diluyeron muy rápidamente más, más que el tema, porque yo veo muchos estudios de opinión eh, de la empresa tal y resulta que la muestra son 600 casos Guayaquil y Quito eh, Urbano, Guayaquil y Quito Urbano representan el 22% de la muestra nacional entonces, a mí me llama mucho la atención, más que los niveles de aceptación que pueda uno tener el gobierno, es la rapidez con que se diluyó, digamos, esta, este impulso de ser un gobierno nuevo. Estos temas, efectivamente, que usted me plantea, eh, si nos vamos un poco a las cifras, eh, para el año 2017, no voy a decir de cuál gobierno, pero creo que es obvio, las cifras de muertes violentas a nivel nacional eran el de 5.4 por cada 100.000 habitantes, son las más bajas de la era democrática. Al margen de, de que si hubo pactos o no hubo pacto, yo soy malo para libretos de series de narcos en Netflix, pero al menos las estadísticas me dicen otra cosa. Uno de los grandes problemas que tuvo Moreno fue de culpar al anterior. Digamos que ese discurso de viuda dolida o, o de novia dolida, que, que con o sin razón generalmente a la gente la angustia y la cansa. Entonces las personas más que decirles, no, mire, imagínate que el Chapo Guzmán desayunaba con Correa y que los narcos jugaban al pepo, la gente vivía otra realidad. La responsabilidad de un gobierno, más que llorar por el anterior o culparlo o hacer libretos de narco es resolver sus problemas. Entonces aquí el tema, más allá de quién tiene la culpa, es quién lo resuelve. Es cómo retornamos a esas cifras, a esos indicadores que tenemos hasta el 17. Entonces en ese contexto yo creo que los ciudadanos necesitan ser servidos y salir en este momento. mire el caso de Guayaquil y yo le sigo hablando en base estadísticas que creo que es la forma formal de hacerlo. Guayaquil tiene 22 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en este momento. En este momento que yo la atiendo a usted, Guayaquil es más peligrosa que la capital mundial del narcotráfico, que es Sinaloa, que tiene 21 muertes violentas. Entonces aquí creo que el tema, que ayer escuchaba a Jaime Nebot, me pareció muy interesante su intervención, ahí hablaba un poco de cómo se coordinaba antes la policía, los jueces, los alcaldes, no dijo cuándo, me imagino, para que no lo de X o de Y, pero creo que tenemos que entrar en una dinámica de analizar más allá de las angustias personales, o de las teorías de conspiración ¿qué es lo que pasaba antes? que para mí tiene una simple respuesta inversión pública para que volvamos a esos indicadores de violencia porque los que tenemos en este momento están sumamente altos y vivir en Guayaquil créanme que es una situación bastante complicada muchas gracias Osvaldo Moreno aquí debo hacer una nueva pausa agradecer a la audiencia por acompañarnos todas las semanas ya volvemos esto es Descifrando un programa de opinión con Talía Flores Continuamos descifrando, están hoy con nosotros tres reconocidos analistas ecuatorianos, el licenciado en Ciencias Políticas Osvaldo Moreno, el director gerente de ICARE, Inteligencia Comunicacional, Pedro Donoso, y el doctor Ramiro Rivera, abogado político y articulista. Eh, Pedro, me gustaría, con el conocimiento que usted tiene y el análisis fino que hace de estas situaciones, ¿cómo es el discurso? Y, y debe estar absolutamente eh, al tanto de lo que está pasando en la política de Rusia, porque todos estamos siguiendo que el discurso, el relato de el presidente Vladimir Putin es de que está desnazificando, dejan, sacando de las manos de los nazis al pueblo ucraniano, sobre todo al pueblo eh, ucraniano, ruso parlante. ¿Cómo es eso y cómo se convence a un pueblo tan inmenso que qué está pasando en Rusia? Es muy complejo, digamos, porque el siglo XXI ahora se caracteriza por quien siembra la narrativa primero, ¿no? Es decir, no, eso no es un secreto, estoy diciendo una obviedad, pero es interesante porque la disputa y la guerra también es de titulares. Y, y voy a poner también, entre comillas, porque creería que la frase debería ser la guerra es de titulares, ¿no? Y es interesante cómo tanto el, el, la una eh, orilla como la otra orilla empiezan a construir mitos finalmente alrededor del de otro, ¿no? Es decir, escuchado y he leído también con asombro y... y, y y, y me ha dado mucho mucha risa la gente que afirma incluso que, eh, digamos, la, el, el ataque de Rusia a Ucrania tiene que ver con una disputa o con un interés expansionista del comunismo. Es decir, nada más absurdo que ello, ¿no es cierto? Y también de una u otra manera, este, digamos, la lógica de la otra orilla de plantear finalmente el eh, terminar con el nazismo en Ucrania, ¿no? Esto, eh, digamos, de, de lo que se puede leer y de lo que se puede ver es que de una u otra manera, digamos, en Ucrania eh, existe, digamos, el nacimiento de un, unos movimientos políticos eh, eh, neonazis, finalmente. Es decir, hay, hay hay una disputa de narrativas, ¿no? Y la disputa de narrativas tiene que ver con quién justifica mejor, ¿no es cierto?, la situación o la postura en la que está. Eh, sin embargo yo creo que Putin se ha perdido no es cierto la disputa y la guerra mediática y la disputa y la guerra de titulares es decir yo creo que de una u otra manera no, es cierto? no ha logrado digamos como implementar pues, el, el, el que le dé la razón y la justificación digamos a su a su operación militar ¿no es cierto y yo creo que cada vez comete más errores en ese sentido no eh, acabamos de ver digamos habría que habría que verificarlo si es que eso es real o no que eh, eh, Putin ha señalado o el gobierno ruso ha señalado que eh, eh, es, es penalizado, será penalizado quien afirme que eh, la invasión a Ucrania es una invasión, que lo que se tiene que decir es que es una operación militar. Ese tipo de detalles finalmente hace que de una u otra manera su posición narrativa vaya teniendo más debilidad. Muchas gracias, Pedro. Sí me gustaría también que Ramiro Rivera comente algo al respecto, porque, claro, eh, para tener el respaldo que supuestamente tiene en el país, en Rusia, es porque la gente está convencida que Rusia tiene que recuperar, entre comillas, ese territorio. Occidente está con, con una visión de que eso es todo lo contrario, ¿no? y está por eso intentando defender, aun cuando legalmente no puede, porque Ucrania, repito, no es ni miembro de la OTAN, ni pertenece a la Unión Europea. ¿Cómo es esta narrativa, Ramiro, y cómo se percibe desde fuera ese hecho de que el presidente Putin hable de que, está, que, que, de que es una guerra, no dice una intervención militar, más vale, ni siquiera habla de guerra, peor de invasión, para liberar al pueblo? Bueno, eh... El mundo ha cambiado. En los años 90 salió un libro de Francis Fukuyama que decía el fin de la historia y del último hombre. Su tesis era de que ya no habría más conflictos de carácter ideológico porque la democracia liberal se universalizaba. Pero hoy no podemos hablar de solo la democracia occidental. Usted tiene formas de gobierno autoritarias y totalitarias que ya no es el viejo comunismo y el socialismo real que murió, que son regímenes autoritarios, son regímenes de, de, de jefes muy fuertes y es distinta la humanidad. Es evidente que, que, que Rusia ya no es lo que fue. Es decir, la famosa historia de las 15 nacionalidades que fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no va más. Eh, eh, Alemania está unida, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Albania, Están y otros países en, en la OTAN y en la Unión Europea. Es verdad que sigue siendo una zona de conflicto eh, Ucrania por la visión que tiene eh, Putin en este tipo de cosas. Es verdad que hay una enorme dimensión mediática del conflicto, ¿no es cierto? Eh, los rusos prohíben que eh, sus habitantes puedan tener acceso al canal alemán, que es absolutamente equilibrado. En más de un país de, de América Latina se ha bloqueado también el acceso a Rusia Today. Es decir... Yo, yo creo que este conflicto sí va a determinar cierto reordenamiento en el planeta. No soy de quienes creen que esto es la crisis eh, civilizatoria del occidente, la crisis del capitalismo, la crisis de la democracia occidental. Creo que esto tiene mucha más, muchas más complicaciones, algunas de las cuales ya los dijo Osvaldo en relación al libro de Samuel Huntington en los años 90 sobre el nuevo choque de la civilización. Este es un conflicto cuya dinámica será absolutamente independiente a la voluntad de países pequeños y extremadamente débiles eh, de, de, de, del Ecuador, ciertamente. Gracias. Y lo único que habría que desear es que esta escalada no se incremente porque eso, eso sí sería un escenario nuclear, eso sí sería que estamos a las puertas de, del final de la historia. Claro, sería no que la próxima guerra mundial sería simplemente con piedras, ¿no? <risa> ya Ya se dijo eso hace sí, muchísimo es. tiempo. Osvaldo, para ya cerrar este Tema del, del conflicto bélico y pasar a hablar más del Ecuador. No quiero dejar de preguntarle a usted cómo ha visto la decisión de la mayoría de los países de Europa y de Estados Unidos de bloquear justamente estos medios de comunicación, estos canales que dicen ellos era, son tóxicos y que simplemente hacían propaganda y además mentían sobre la realidad mundial. Bueno, digamos, eh, la libertad de expresión, el ampliar los criterios. También hay que tomar en cuenta que no todos, obviamente, no hay que hacer una generalización. Los medios de comunicación suelen ser, eh, digamos, instrumentos, aparatos también propagandísticos, en algunos casos militantes, afines y en otros casos opositores. Es ineludible hacer un análisis crítico y también objetivo. Tiene gente como Chomsky, por un lado, o gente por el otro extremo que los, las defiende, en el cual siempre van a tener un rol. En lo personal, creo que, eh, de hecho... He tenido la suerte de atender a, a tanto a medios norteamericanos como CNN o medios como RT eh, regularmente. Y creo que el cerrar ese tipo de canales donde la gente puede contrastar, o incluso de la forma, porque cuál es el, el fin de algo tan básico. El fin de la comunicación es acortar las distancias. Y el hecho de poderte informar. Fíjese el caso de un niño de tres años, fíjense que quizás no venga el caso. Para mí los Estados Unidos son Paul o unos perritos de... de de dibujos animados, y Rusia es maya y el oso, otros dibujitos animados. ¿Me, me explico? Entonces, la, los canales de difusión que puede tener un país en cualquier ámbito son una forma de acercarse. Entonces, a mí me parece que es una medida quizás un poco desmedida, el expulsar a la selección de fútbol de Rusia, que es hasta una medida xenofóbica, que de alguna forma, sin perjuicio de las sanciones a las cuales Rusia merece estar sujeto, no resuelven el problema. Ojalá, ojalá esto, como decía Ramiro Rivera, que en más de una ocasión, quizás él no recuerde, fue mi docente, cuando la cónraga de Náhuera hacía capacitaciones en los 90 y principios del 2000. Ojalá, ojalá esto no escale, porque definitivamente estamos hablando de una potencia como Rusia, que tal vez no tenga el dinero, pero tiene hay una bomba que se llama la Satan 2, por ejemplo, que tiene la capacidad de borrar del mapa media Francia y media medio Reino Unido. Entonces, estamos hablando de una sustancia bastante complicada para la humanidad. Que en caso de escalar las medidas, ya no hablaríamos de medidas de bioseguridad, sino medidas bioradioactivas, y eso sí sería bastante complicado. Y estaríamos hablando de la sobrevivencia de la especie, lo que quiere, que sería realmente trágico. Gracias, muchas gracias, Osvaldo Moreno. Pedro, ahora sí volvamos y metámonos en el tema ecuatoriano ya un poco, sumerjámonos en nuestra realidad. Eh, fue un poco inesperada no la reunión que tuvo el jueves, eh, creo que durante dos días, desde el miércoles, aparentemente, eh, el presidente de la República en Carondelet recibieron al Frente Amplio de Trabajadores food Un poco esto desarma eh, cuando han dicho ellos que si van a tomar medidas y van a manifestarse. Esto es un, una acción de contención de cualquier supuesta acción pública que vayan a hacer los trabajadores. ¿Cómo valora esta reunión que no fue muy anunciada, pero que sí impactó el momento que se supo? Digamos, yo creo que es el, el mismo error que comete el gobierno constantemente, ¿no? Que creer que primero los diálogos son un fin y no un medio, ¿no es cierto? Y no tener diálogos sostenidos como política pública. Es decir, yo no sé cuál es la metodología que se utiliza en esos diálogos, yo no sé cuáles son, digamos, los resultados, en qué se va a plasmar finalmente esos diálogos. Sé que van a ser mesas de trabajo y, digamos, lo he leído, pero ¿a qué apunta finalmente? Apunta a que de esos diálogos se derive una nueva reforma al código laboral, apunta a establecer una... Eh, una redimensión finalmente de la estructura del sistema de seguridad social, ¿a qué apunta? Entonces el problema de una u otra manera es que el gobierno, ¿no es cierto?, señala o, o su objetivo es la foto y el titular del diálogo, pero no puede contener de una u otra manera, ¿no es cierto?, los intereses de los movimientos sociales. A esto hay que sumarlo, y yo creo que hay que ponerlo como un ingrediente, a pesar que a veces no gusta, que el 2022 se va a caracterizar por ser un año preelectoral. Y el, el, el FUD, como otros movimientos sociales, también juegan a la política desde la periferia y creo que hay que tomarlo en ese, en ese caso también, es decir, también las disputas por la discusión de una reforma a la ley laboral, una reforma a la ley de seguridad social, van a estar transversalizadas por un nuevo proceso electoral que se va a dar en, el, en febrero del 23. No tiene mucho que ver porque son elecciones locales. Yo creo que ese es un error, porque de una u otra manera los espacios y las tribunas para establecer o construir tus imaginarios, ¿no es cierto?, también sirven de una u otra manera para cualquier proceso electoral. ¿no? Entonces, creo que de una, digamos, creo que eh, este, este proceso de diálogo, ¿no es cierto?, no se lo está posicionando y no tiene detrás una estrategia política para sostenerlo, lo cual va a provocar que de una u otra manera, ¿no es cierto?, los movimientos sociales y eh, eh, eh, eh, Irreductiblemente se tomen las calles cuando se empieza a debatir, por ejemplo, la, la, ley de inversiones. la ley de seguridad social. Y más que nada, pienso yo, Pedro, que es por la ley de inversiones del Ejecutivo. Y bueno, tienen mentes también ver el, el, el código laboral que sigue eh, sin enviar las reformas de esas. En torno a eso, no, no, no es interesante que haya así, no tengan, a lo mejor no publiciten, no comuniquen cuál es el plan pero no creo que sea una invitación así simplemente porque vengan ahora y conversemos. Deben tener ellos algún plan que no simplemente nosotros desconocemos. Bueno, digamos, ahí la evidencia nos dice que no, ¿no? Es decir, yo no sé cuál fue, por ejemplo, el resultado de la mesa de diálogo con la CONAIE, ¿no? Es decir, no bueno, hay que olvidar que el gobierno se sentó con la CONAIE y días después se habló del triunvirato de la conspiración. Entonces, lo que quiero decir es que no se toma el diálogo como una política pública. y Muchas veces yo siento que el gobierno cree que gobernar el Ecuador es un proceso secuencial. Es decir, que primero resuelve lo de las vacunas, después resuelve lo de Ucrania, después resuelve el desempleo, y la política no es así. La política es como un gran árbol que tiene varias ramas en donde hay que ir, de una u otra manera apagar incendios mientras gobiernas y mientras creas política pública. Eso es muy bueno porque claváis la diferencia del estadista ¿no? que abarca tantas cosas, tantos temas al mismo tiempo. Muy bien, aquí hacemos una nueva pausa. Recuerdo a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM en centroecuador.es en Antena 1, Voces de Azuayas y en YouTube. Ya volvemos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 Están sin, asistir, sin ir al pleno desde la semana anterior cuando alguien apeló a la presidencia y se supone cuando se apela siempre de que está de presidiendo la asamblea, baja a su curul a defender su posición. Aquí no hubo eso, sino se apagó la luz y hubo unos actos violentos, hubo después una convocatoria online eh, que no asistieron, no hubo tampoco cuórum telemático. ¿Qué está sucediendo en la asamblea? Y en verdad la pregunta central sería... ¿Hay una nueva mayoría en la asamblea y no se convoca para que no se evidencie esa nueva mayoría? Bueno, tenemos una asamblea fragmentada, donde el gobierno es muy débil, su partido sacó menos del 10% de la representación legislativa, eh, la mayoría que tenía el gobierno no dejaba de ser frágil como la mayoría, que aparentemente tendría el correísmo, adolece de la misma fragilidad. Al fin y al cabo, se trata de tres o cuatro voluntades. Y yo entendería, entendería y supondría que el gobierno deberá estar, pues, utilizando ciertos dispositivos de, de, de diálogo, de persuasión, para que esa corrección de fuerzas cambie en los próximos días, entiendo. Pero claro, eh, la asamblea cada vez está en mayor descrédito. Eso no es bueno para el país porque temas como la ley de inversiones, temas como la seguridad, temas como las nuevas reglas para la relación del trabajo están paralizadas en la misma y este vivimos un bloqueo torpe. No sé si algún momento el gobierno o compra tiempo o toma la decisión de decir si este conflicto no lo podemos resolver entre los actores políticos que sean los ecuatorianos quienes lo resuelvan. Ahí podría tener el recurso de una consulta popular o eventualmente la disolución de la Asamblea, lo que se denomina muerte cruzada, que es un elemento extremo que tiene que ser reflexionado en el contexto, en la oportunidad, en la complejidad y en las consecuencias que podría derivarse. Gracias, Ramiro Rivera. Osvaldo Moreno, yo sé que a usted no le gusta que le pregunten qué está pasando en la Asamblea, pero yo sí quiero preguntarle qué piensa la gente de la Asamblea Nacional. Y como decía Pedro Donoso, un año electoral, ¿cuáles son realmente los, los intereses de la ciudadanía y la actitud de la Asamblea eh, que no, se, no es capaz ni siquiera de reunir al Pleno? ¿Cómo cree que está percibiendo el ecuatoriano? A ver, eh, una de las cosas que creo que son importantes analizar es que pareciera que en este país lo único que no funciona o que está débil institucionalmente es el famoso CPC, CC, como se pronuncia el famoso Consejo de Participación. El Ecuador tiene un problema gravísimo institucional, no solo lamentablemente a nivel de eso, y uno de esos problemas adicional al Tribunal Contencioso Electoral, al TCE, a todas las otras instituciones, es la Asamblea Nacional. Una asamblea que ha estado totalmente, digamos, desacreditada con indicadores de gestión y de popularidad sumamente bajos, pero eso de alguna forma no excluye o no puede ser de ninguna forma defensa para efectos de desaparecer este poder del Estado, que es fundamental. Es como hablar de un órgano del organismo, ¿no? Puede haber una, una nación o un Estado y una democracia si no tiene un poder legislativo. Lamentablemente, bueno... Tenemos un gobierno también débil en ese sentido, que llegó con un bloque muy pequeño, pero hay un factor o un hecho político, y en eso coincido con usted, que son las elecciones seccionales. Elecciones que al menos para mí en lo profesional me parecen extraordinarias, porque el poder local es el poder de más cercanía con los ciudadanos. Es más fácil acceder a un alcalde o reclamarle algo que un jefe de Estado. Y las agendas suelen ser ya no ideológicas, suelen tratar temas de cercanía, de vecindad, de barrios, eh, digamos que es una elección muy cercana. Y hay un hecho bastante importante donde creo que va a ser fundamental y se va a definir finalmente, para mí, la suerte del gobierno en el sentido de popularidad. El hecho de que la participación del gobierno se define en función de si abren o no abren la llave, por ejemplo, con las asignaciones que están atrasadas. Para los municipios del Ecuador Profundo... En los municipios pequeños el municipio es un factor fundamental de la economía, entonces en ese sentido creo yo que son elecciones que van a ser determinantes y donde el gobierno tiene dos opciones, o se queda al margen o forma parte de esto, y la única forma de que forme parte de esto es inyectando liquidez a la economía que creo que tiene la capacidad de hacerlo. En todo caso, ojalá, ojalá haya acuerdos a nivel parlamentario. No, no conozco yo procesar parlamentario, no es mi línea, no. La verdad, a pesar de que los procesos parlamentarios tienen también su lógica en el ámbito electoral, pero ya en el ámbito, digamos, jurídico, creo que tienen otras dinámicas que hay que saber entender, al margen de la coyuntura. Y este es un país, lamentablemente, vivimos en un país donde las redes sociales pueden emitir una sentencia o una instrucción fiscal puede surgir por un tweet. Muchas gracias, Osvaldo. Pedro, en este momento que sabemos que en la democracia, en los órganos colegiados son los votos lo, lo que cuentan, y las mayorías cambian, y este momento daría la impresión que hay una nueva mayoría en la Asamblea, y no lo sabremos si es que no se junta el Pleno y no se toman decisiones. Eh, en, el, en el supuesto de que hay una nueva mayoría y que la señora Llori ya no presidía la Asamblea, ¿Qué se avisora desde la Asamblea? ¿Cuál sería la conducta y qué destino tendrían las leyes que el Ejecutivo está enviando? Yo creo que vale la pena hacer un análisis deductivo, ¿no es cierto? Lo que ha dicho Osvaldo me parece que es fundamental, ¿no es cierto? Porque muchas veces la dinámica política y la opinión pública se queda mucho en la Asamblea. Pero hay que, digamos, hay que poner cifras, ¿no es cierto? Tres de las cinco funciones del Estado están en crisis ahora, uh -huh. ¿no? El 70% de las autoridades de control de la función de transparencia y control social están encargadas en Ecuador. Es una demostración de desinstitucionalización muy profunda, finalmente, y muy compleja. Y estoy hablando solo del 70% de las, de las decisiones que forman parte de la función de Transparencia Econocional, ni siquiera del Consejo de la Judicatura, que también está encargada. O sea, a mí me ha llamado la atención dos cosas. La primera, ¿no es cierto?, la incapacidad de reconocer que el Ecuador está viviendo una crisis de institucionalidad profunda, ¿no es cierto? Y lo segundo, que todo, digamos, lógica de tensión política eh, siempre es catalogada de conspiración. Eso es gravísimo. Y es gravísimo porque de una u otra manera, ¿no es cierto?, así como en el pasado se, se, en las redes sociales se ponía Senaín se, eh, a atender cuando alguien se criticaba el correísmo, ¿no es cierto?, ahora se pone Fiscalía a atender, es un poco lo que dijo Osvaldo Moreno, con respecto a la dinámica política. Y la dinámica política es la dinámica de tensiones ¿no? Eh, y yo creo que, eh, si bien es una asamblea absolutamente fragmentada y complicada de manejar, creo que hay una gran responsabilidad del gobierno. Porque el gobierno no ha entendido que tiene que marcar la agenda política eh, para poner a discutir a la ¿Y, ¿Y cómo se maneja la agenda política, Pedro? Marcando, digamos, la agenda conceptual. ¿Cuántas leyes ha enviado el gobierno? El gobierno ha enviado menos de cinco leyes. Cuando de una u otra manera lo que se requiere es, si es que se quiere cambiar, entre comillas, la estructura correísta, lo que hay que hacer es eso. Es decir, cambiar la estructura jurídica ¿no es cierto? que nos heredó el correísmo. Lo que yo siempre sostengo, ¿no? Yo sostengo que nosotros seguimos disputando los conceptos en la cancha que nos dejó el correísmo. Es decir, los conceptos no han sido resignificados por nada. Seguimos discutiendo qué es educación, qué es salud, qué es inversión, qué es de Estado, de acuerdo a los conceptos del correísmo. Más allá que estemos de acuerdo, no, esa no es la discusión pero el gobierno no ha tenido esa habilidad ¿no? Y con esa, y con esa falta de operación, porque además el gobierno tampoco tiene operadores propios en la asamblea, es decir, muy poco yo veo a los asambleístas de creo tomar el micrófono y ser voceros, veo a otros actores que defienden al gobierno y que no son actores propios, lo cual provoca finalmente que tu operación sea manejado por ajenos y eso tiene un costo político inmenso. Ah, muchas gracias. Dos cosas eh, esenciales que ha mencionado Pedro, por lo menos para que para dejar en la conversación, Ramiro, eso de que antes se decía atender senaí y ahora atender fiscalía, ¿no? Es fuerte, muy fuerte. Me gustaría un criterio al respecto, igual que esto de que no tiene los voceros propios, sino que desde fuera le están ah, di, eh, diciendo la versión oficial. Ramiro. Bueno, eh, el gobierno es débil. Y eso obviamente es un lugar común. Y también la debilidad tiene que ver con el diseño normativo del Ecuador. Antes se pensó que la segunda vuelta le daba al presidente legitimidad cuantitativa y gobernabilidad. Y no es así, porque en la segunda vuelta, diríamos, el presidente Lazo alcanza la presidencia, no por un voto a favor de Guillermo Lazo. ...sino por voto en contra de Rafael Correa. Y si el gobierno goza de cierta salud política en la opinión pública... ...será también porque muchos sectores de carácter democrático advierten que un fracaso del gobierno lo único que le abriría las puertas es al retorno del modelo autoritario que le exhibió Correa. Eh, eh, desde, esa, desde esa perspectiva eh, me parece que Pedro tiene toda la razón en el sentido en que al gobierno le ha faltado una actitud propositiva. Un gobierno tiene que colocar la agenda política porque tiene las tecnologías, tiene los funcionarios, tiene los mecanismos, tiene los medios. Y ahí me parece que el gobierno también ha demostrado enorme debilidad tanto en la línea del perfil comunicativo del gobierno, de la estrategia de comunicación del gobierno a veces da la impresión que el fusible es el presidente porque mientras el presidente da la cara semanalmente en varias entrevistas para hablar de los problemas del país la tentación de la opinión pública es que todo queda el resto suelto porque los ministros o, o, o no quieren comparecer a los medios o no tienen ideas que transmitir o simplemente se esconden. Me parece que, que eso no puede, no puede seguir. Eh, al gobierno le ha faltado firmeza en cuanto a tomar iniciativas para desmontar lo que yo diría todo el edificio normativo que dejó el correísmo. Para el extremo diría yo, del pesimismo, tenemos un nuevo presidente, pero seguimos teniendo la sensación de que en muchos campos las cosas no han cambiado en cuanto a la dinámica correísta, sin dejar de reconocer, pues, que eh, varias políticas públicas en el que el gobierno ha tenido mucho, mucho éxito. Gracias, Ramiro. ¿No? Y podemos tiene... hablar de un gobierno. De y tengo derechos, menos de un centro. minuto, Ramiro, tengo menos de un minuto para que, que osvaldo no quiero dejar de tener la opinión de él sobre si no pone el gobierno si no está manejando la agenda pública el gobierno ¿quién lo está haciendo osvaldo lo que pasa es que también hay que determinar qué es la agenda o quién es la agenda qué es lo que durán barba habla el famoso círculo rojo quién determina la agenda ¿Qué es lo que maría juan y pedro está conversando en su mesa en este momento que pedro ramiro usted y yo estamos conversando de temas políticos se preocupa el día a día de la gente, o sea, tiene que ir conectado. No puedes, no puede prescindirse lo uno de lo otro. bien es cierto, obviamente, hay, hay hechos políticos que tienes que, que plantear, que manejar y que sobre todo dirigir, empoderarte. O sea, estamos en un, una etapa de, institucional tan débil que prácticamente el embajador norteamericano es el, el presidente del Consejo de la del Ecuador. O sea, tener visa norteamericana es un mérito en este país. Es una locura. Estamos, estamos locos. Entonces en ese contexto yo creo que hay que retomar la agenda pública, pero la agenda pública, le puse hace un rato el ejemplo de la inversión más grande en materia de educación, que es la reconstrucción de la red pública. El gobierno ni siquiera lo ha dicho pero están más preocupados de las conspiraciones. Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer un giro comunicacional. Y tal vez tenga mucho que ver esto con el haber prescindido con medios tradicionales. Eh, la, la radio, por ejemplo, quienes trabajamos en estos temas, sabemos el poder que puede tener la radio en el Ecuador profundo. El Ecuador es más que Quito, Guayaquil, y no sé si cuenta. ¿no? Entonces creo que en ese sentido el gobierno no está comunicando lo suficiente de manera la correcta las cosas que están beneficiando a los ciudadanos.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 Lamentablemente la humanidad Y me da mucho dolor decirlo, no solo al Ecuador Gracias, Pedro Donoso ¿A quién le ha ido mal esta semana? Yo creo que a Rusia finalmente Y a su incapacidad de aglutinar a Polkos. Gracias, Ramiro Rivera ¿A quién le ha ido mal esta semana? A todos aquellos que creemos En una convivencia civilizada Plural, respetuosa y en paz Y para que nos quede Un sabor agradable para el fin de semana A pesar de la guerra y todas las cosas ¿A quién le ha ido bien Osvaldo Moreno? Creo que a la gestión del canciller hay que saberla reconocer eh, y creo que el, las, el, la gestión exitosa se hace haciendo, no tuiteando ni respondiéndole a quien no debes. Gracias. Pedro Donoso, ¿a quién le ha ido bien? Sí, yo concuerdo, al canciller y su construcción en un futuro político. Gracias. Ramiro Rivera, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Extraordinario el trabajo de Juan Carlos Olguín desde la cancillería. Gracias. Excelente, positivo.